Hola, soy la doctora Patricia Herrera, presidenta del Comité de Diálisis de la Sociedad Chilena de Nefrología. A nombre de toda nuestra comunidad nefrológica, queremos hacer un llamado a las autoridades de salud, al minsal Seremi y sobre todo a los encargados de los programas de vacunación de las municipalidades de todo nuestro país. Necesitamos que nos ayuden a mejorar la cobertura de vacunación en nuestros pacientes dializados. Para ellos no ha sido una opción lograr un confinamiento efectivo ni un distanciamiento social. Ellos deben concurrir a sus centros de diálisis tres veces por semana. Para ellos no es una opción no ir, para ellos asistir es vida. Es así como los reportes recientemente evaluados por nuestra sociedad, que son absolutamente equiparables a los registros internacionales, han demostrado que en esta población de vializados la mortalidad por COVID-19 ha sido altísima, cercana al 25%. Es decir, de cada cuatro pacientes que contraen COVID, y que se realizan uno lamentablemente fallece. Debemos agradecer a nuestras autoridades de salud, a nuestro ministro y Seremi, que hemos logrado, gracias a ellos, priorizar la vacunación contra el COVID en nuestra población. Sin embargo, las tasas de cobertura no han sido iguales en todas nuestras regiones. Es así como en aquellas regiones como la de los ríos y la región de los lagos, en donde los programas de vacunación han asistido a los centros de diálisis a vacunar a nuestros pacientes, las coberturas han sido superiores al 90%. Sin embargo, en otras zonas, tanto de la región metropolitana como de zonas más aisladas de nuestro país, la cobertura ha sido, ha sido inferior al 50%. Y esto probablemente debido a que nuestros pacientes han tenido dificultades físicas por edad, por discapacidad o por falta de tiempo no han podido concurrir a los centros de vacunación que se han dispuesto especialmente para pacientes dializados. Queremos hacer un llamado a todas las autoridades a que nos ayuden a mejorar esta cobertura, a lograr la tan anhelada inmunidad de rebaño. Todas las vacunas disponibles en Chile son de altísima eficacia y es por eso que ponemos a disposición de los vacunatorios a lo largo del país, todos los recursos físicos y todos los recursos humanos que contamos en los centros de diálisis para hacer posible una vacunación efectiva en los mismos centros de diálisis. Queremos que de esta forma podamos lograr cobertura sobre el 90% que nos ayuden a bajar la alta mortalidad en nuestro grupo de pacientes dializados. Muchísimas gracias.